Muy buenas tardes a, a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias, eh, señora eh, coordinadora. Y estamos muy contentos porque vamos a poder presentarles dos tremendas herramientas que llevamos dos años trabajando en la biblioteca para ayudarlos o tratar de apoyar o colaborar en lo que estime pertinente para la reacción que se viene para adelante. Así es que, si me permite... Ah, antes vamos a mostrarles un video eh, breve, primero sobre eh, el comparador, pero además vamos a presentarles otro sitio que se llama Cabildo 2016 y cómo ambas herramientas están conectadas. Perdón. Mi nombre es Christine Biden-Slaufer, estoy acompañada por mi compañero Carlos Medel y Virginia loazo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 A continuación, queremos presentarles un poco más sobre esta herramienta y la que le comentábamos de Cabildo 2016, para lo cual voy a compartir, por favor. La primera pregunta que, nos que, que queremos responder es, ¿por qué hicimos estos proyectos? ¿Por qué los desarrollamos? La primera razón es porque creemos en la función pública, en nuestro rol, en nuestra expertise, y queríamos ponerlo a disposición del, eh, del proceso constituyente. Y en segundo lugar, porque somos ciudadanos también y queremos lo mejor para nuestro país. Así es que buscamos una manera de acercarnos a este proceso y apoyarlo en lo que estimen conveniente. ¿Cómo se desarrollaron nuestro proyecto El Comparador de Constituciones nace, como decía recientemente, del de conocimiento con que ya contamos en materia de Derecho Comparado y en las bases de datos que ya tiene acceso a la biblioteca. Buscando un sitio en el cual poder apoyarnos porque este es un trabajo de desarrollo bastante largo y poder hacerlo en los tiempos que se necesitaban para, para ser oportuno, llegar oportunamente a la Convención, hicimos una alianza estratégica con el Constitute Project. Este es un una, un proyecto desarrollado en Estados Unidos que ha sido bastante usado también por muchas personas en Chile durante este proceso y que tiene tres eh, digamos versiones, siendo la más amplia la versión en inglés pero la versión en español solo tenía 53 constituciones nos dimos cuenta de que eso no era suficiente, siempre iba, estaba la posibilidad que se quisieran revisar otros textos que no estaban incluidos en ese listado por lo tanto, decidimos apoyarlos con más traducciones para aumentar digamos, el volumen de constituciones disponibles en nuestro sitio, porque este es un desarrollo de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y nuevamente formamos otra alianza, pero ahora con el Max Planck Foundation de Alemania, que tiene gran expertise en materias de derecho internacional público y derecho comparado, y derecho constitucional en particular, y junto a ellos generamos más traducciones para aumentar, este, digamos, esta cantidad de constituciones, de textos. Sin embargo, decidimos nuevamente que esto no iba a ser suficiente, no íbamos a llegar a tiempo y generamos con inteligencia artificial la posibilidad de traducir todas las constituciones que ahora están disponibles para ustedes, que son 194. Como es un proceso de mejora continua, nos apoyamos también en la Academia Nacional e Internacional. Y gracias al apoyo que hemos recibido de la agrupación de universidades regionales de Chile, estamos mejorando aquellos conceptos que es, tenían un cariz muy, muy extranjero a veces y no hacían sentido para el usuario nacional. Así es que hemos mejorando definiciones, hemos eh, ido también agregando nuevos indicadores y variables socioeconómicas. Y habiendo desarrollado paralelamente el sitio de Cabildo 2016, decidimos conectarlos. ¿Por qué? Porque pensamos que era importante de que ustedes no solamente conocieran qué, qué dicen los textos extranjeros, sino respecto a una misma materia, qué dijeron los chilenos el año 2016. Así es que en este proceso continuamos, continuamente, continuamos, mejorándola, encontrando a veces detalles que son de navegación, que se pueden ir, eh, mejorando nuevamente la navegación, eh, toda, la, toda la, la herramienta en sí, así que también estamos siempre disponibles a escuchar sus opiniones. Y por eso quiero contarles qué es hoy el comparador de constituciones del mundo. Es una herramienta web que está conformada por 199 constituciones del mundo, tiene 324 materias constitucionales y más de 300 indicadores de contexto culturales, sociales y económicos que están asociados a estas materias. ¿Qué no es el comparador para que las expectativas también sean las adecuadas? No son comparador de constituciones chilenas, no tenemos las otras constituciones que la del 80 para estos efectos. No es una fuente original, porque nosotros en parte también dependemos del trabajo que hacemos con el Constitute Project, y es una herramienta de referencia. Sin embargo, hemos ido agregando las fuentes originales que hemos ido encontrando en cada país para el que quiera confirmar ir al sitio correspondiente. No contiene información de análisis constitucional. Aquí no hay papers, no hay documentos adicionales con alguna mirada particular. Es una herramienta de carácter objetivo. Y por tanto no hace evaluaciones. Eso queda a cargo de cada usuario. Aquí, perdón. Ahí. ¿Qué puedo hacer con el comparador de constituciones? Puedo navegar las materias y a través de los distintos países, se pueden leer, leer se pueden ver en un mapa, se comparan lado a lado, se pueden comparar de, de a dos, de todo el grupo, la, según el usuario lo estime pertinente. Se pueden guardar, se pueden compartir a través de las redes sociales y además se pueden contextualizar. Para decir efectivamente, este texto, de acuerdo a ese país, ¿cómo funciona? Es son, nuevamente, son referencias que pensamos pueden servir para tener una mejor, una mirada más acabada de cada texto constitucional. ¿Cómo buscar? Aquí estoy haciendo una, un poco una repetición de lo que ya mostramos en el video, pero la idea es que ustedes no tengan que nuevamente venir a nosotros para una capacitación porque están muy cortos de tiempo, así que estamos tratando de ser eficientes, pero siempre estamos abiertos, por supuesto, a resolver cualquier duda que puedan tener. Tres caminos. El selector. Como ustedes vieron en ese cuadrito que decía que se ingresaba una palabra, inmediatamente el sitio les va a ofrecer alternativas. Es el listado, como por ejemplo, Derecho a la Salud. Existe una materia llamada Derecho a la Salud y se las va a ofrecer. También existe una rueda, que es la visión general de cómo están estructuradas estas materias en los tres niveles. Y por último está la búsqueda de texto libre, que puede ser simple y avanzada. Cuando la palabra o el concepto que te están buscando no está en estas materias que ya estaban predeterminadas. Entonces va a buscar, digamos, palabras sueltas dentro de los textos constitucionales. Por ejemplo, pensando en el reglamento y su artículo 65 que, que regula esta comisión en particular, tomamos cuatro conceptos o cuatro textos que pensando en cómo podrían buscarlo. En este caso elegimos derechos civiles, niñez y juventud, seguridad social y sistema de pensiones y el derecho humano al agua y otros derechos humanos ambientales. Entonces, si yo busco derechos civiles, lo que les decía le a ingreso a derechos civiles y me va a mostrar el selector. ¿Por qué? Porque hay una categoría de segundo nivel que incluye distintos derechos civiles. Así es que ahí queda la opción del usuario, cuál elige investigar. Luego voy a la rueda. La rueda me muestra, que es la que está aquí en el centro, me muestra los niveles particularmente. Si yo busco seguridad social, me, me voy directamente a la sección derechos y deberes. Y si ustedes ven, el penúltimo es derechos sociales. Luego, dentro de derechos sociales, me entrega todo el listado. Entonces aquí yo ya puedo ver, realmente sin que se me escape ninguno dentro de esta categoría, cuál quiero revisar. Y puedo elegir, por ejemplo el apoyo estatal a los desempleados. Y la tercera forma de buscar, ah, bueno, perdón, ambos sistemas los llevan a esta, al mismo, sea que entren por el selector o por la rueda, los lleva al mapa. Y una vez que están en el mapa, pueden ir a ese cuadrito que está a la derecha, en la parte superior de la pantalla, y van a comparar. Y aquí van a estar todos los textos del mundo en los cuales la palabra seguridad social o el concepto que han elegido eh, está desarrollado en sus textos. Y si marcamos en los filtros que están a mano izquierda, por ejemplo, aquí yo marqué hispano, eh, hispanohablantes y me va a mostrar son las constituciones en español, o sea, originalmente en español, digamos de países hispanohablantes, que tienen ese concepto en su texto. Y aquí vamos a sí, a la tercera forma de búsqueda. Este es el texto libre. Y de una manera simple, porque por ejemplo yo ingreso Niñez y no hay ninguna categoría que sea específicamente o que utilice la palabra Niñez. Entonces, no encuentra lo que buscaba, bueno, voy a la búsqueda avanzada que está ahí en la parte inferior derecha del recuadro y me va a llevar a todas las constituciones. Y nuevamente puedo usar los filtros de la izquierda y selecciono de acuerdo a los que eh, me parezcan interesantes. Sin embargo, también puedo hacer otra Puedo, por ejemplo, en el caso del derecho al agua, puedo, nuevamente, no encuentra, porque en la época en que se hizo esta, este, digamos, árbol de categorías, en el Construct Project no consideraba el derecho al agua como una categoría por sí misma, sino que estaba dentro de lo que eh, ellos llamaron la protección de los recursos naturales. Pero si yo quiero buscar el derecho al agua en forma específica, como no tengo categoría, nuevamente voy a buscar avanzada y me va a mostrar 155 constituciones, porque derecho es una palabra de mucho uso en un texto constitucional, entonces me muestra un exceso de resultados. ¿Qué puedo hacer? Aquí me voy a la búsqueda avanzada que se encuentra al costado izquierdo del recuadro de búsqueda y me va a mostrar este, este otro cuadro donde yo, por ejemplo, agrego potable. Y si agrego potable, ya la cantidad de, de textos constitucionales disponibles disminuye y además si yo lo, nuevamente cliqueo en las clasificaciones, en los filtros de la izquierda, en hispano ya solo me entrega 19. Y se hace más manejable, un, una, permite una comparación más, más fácil. ¿Dónde encuentro el comparador de constituciones? Lo encuentro en el sitio de la BCN, que se los vamos a mostrar al final eh, en forma práctica, pero que tí, donde está el icono comparador de constituciones en el sector del proceso constituyente o directamente, muy fácil, en bcn.cl barra comparador. Hola, muy buenos días. Yo eh, les voy a hablar sobre Cabildo 2016. Como dijo Cristín, estas dos herramientas eh, las empezamos a trabajar hace bastante tiempo, en noviembre del 2019. Las elaboramos eh, bueno, como motivación de un grupo de funcionarios de la biblioteca. Y la trabajamos durante tiempo de pandemia, que fue un tiempo difícil para todos, y la verdad, créanme, que estamos muy contentos de ahora poder mostrarles los resultados y esperamos que les sean de, de utilidad. Yo les voy a hablar del CABIL 2016. Este, Como ustedes saben, el, el 2016 hubo un proceso de participación y de, y de liberación ciudadana que fue inédito en Chile y que es muy poco frecuente en, en el mundo en general. Es decir, nosotros nos encontramos con una base de datos que realmente es muy valiosa. Y se trató de un proceso de participación, pero también de deliberación. Y en eso yo me quiero detener un segundo, porque ustedes van a ver en este sitio fundamentos de por qué ciertos derechos tienen que ser eh, derechos, etcétera. Pero son fundamentos eh, que se nota que están eh, bien escritos, que son eh, fruto de un debate, eh, son, eh, son, aportan, en, en, la, en su gran mayoría son, son muy interesantes. No, no es solo decir, mire, esto sí, esto no, sino que por qué. Y esos fundamentos son, son muy interesantes. Este sitio se centra específicamente en la etapa participativa del proceso constituyente del 2016, que, como ustedes se acordarán, empezó con los encuentros locales autoconvocados, luego los cabildos provinciales y finalmente los cabildos regionales. Esta etapa participativa tuvo un inicio y un fin eh, claro y se llevó a, a 100%, se desarrolló totalmente. Y este sitio se centra en esta, en, en esta etapa participativa, no en lo que vino antes ni en lo que vino después. Acá tenemos eh, la suerte de tener a dos eh, observadores ciudadanos del proceso del 2016, como son los convencionales Benito Baranda y Patricio Fernández, que ellos seguro que pueden contar este, esta historia mucho mejor que yo. Eh, les voy a hablar de lo esencial de esta base de datos. Lo primero es la cantidad y la riqueza de la información. Hubo 120, más de 127.000 participantes en total, donde fueron un poco más de, de mujeres que de hombres y un poco más de personas de regiones que de la región metropolitana. Hubo más de 9.000 encuentros en total, donde destacan los encuentros locales autoconvocados, con más de 8.000 y donde hay también, ahí a la derecha ustedes pueden ver que hay 142 cabildos de, de pueblos originarios, de personas que se, o sea, de grupos de personas que se autodenominaron eh, pueblo originario y 130 cabildos en el extranjero, que también son, claro, son bases de datos más chiquititas esas, aunque no dejan de ser más de 100, eh, pero que son muy interesantes, después ustedes lo, lo pueden ver en el sitio. Bueno, en total son más de 240.000 fundamentos. En esta base de datos. Es una de las bases de datos en castellano de argumentos, probablemente sea la más grande que exista. En total tiene 4 millones de palabras, es decir, es realmente mucha información y nos tomó bastante tiempo procesarla, pero como les digo, estamos contentos de estar en esta instancia. Esto es lo más importante: ¿cuál es el contenido de la base de datos? La base de datos, o sea, el formulario que se, con el que se llevó a cabo en los Cabil 2016 preguntaba a los, a los cabildenses cuáles son los derechos, los deberes, los valores y las instituciones más importantes para la próxima constitución. Eso es relevante. Quédense con esos cuatro conceptos porque esos cuatro conceptos estructuran toda la información. Ahora, con respecto a cada uno de esos conceptos. Eh, no solo tenían que decir, por ejemplo, que el derecho a la salud era importante, sino que también se les pedía que agregaran un fundamento que, sea, que fue, era el fruto del, del debate, del diálogo, de la deliberación que, que había en los mismos cabildos, luego de lo cual el, el secretario eh, designado por, o elegido por, por el cabildo eh, transcribía toda esa, toda esa información. Además de cuál fue el nivel de acuerdo que se logró en cada caso. Acá había tres alternativas, hubo acuerdo total, que significa unánime, acuerdo parcial, que significa eh, acuerdo mayoritario, y desacuerdo cuando no hubo acuerdo. Lo que Ustedes van a ver que de todas formas es interesante ver en qué puntos eh, hubo, no hubo desacuerdo. Eh, yo encuentro bueno que se haya registrado de todas formas eso. Lo, eh, lo principal que nosotros hicimos en este en este proceso de análisis de datos fue transformar eh, alguna, eh, más de 22.000 registros. Esta es una, una imagen del, del formulario original que tenían los cabildenses, este particularmente el de deberes y responsabilidades. Ustedes pueden ver que era una lista de, de deberes, por ejemplo, el respeto a la Constitución, sobre la cual eh, los cabildenses y las cabildenses tenían que eh, debatir si es que lo consideraban relevante o no eh, dejarlo en la próxima Constitución, etc. Con todo, hacían ese barrido y al final, en rojo, ustedes pueden ver que hay una categoría que se llama otro especifique. Y en esa categoría, los cabildenses pusieron los derechos, los conceptos en general, que no encontraron en el listado. Es decir, lo que ellos hubiera, y ellas les hubiera gustado poner, pero no lo, no lo pudieron poner porque no estaba en el listado. Esa información es lo que nosotros llamamos los otros, que nos dieron mucho trabajo, pero que estamos muy contentos, porque básicamente son conceptos que vienen desde la ciudadanía eh, hacia arriba, por decirlo así. Acá destacan, eh, por ejemplo, eh, entre, nosotros los llamamos conceptos ciudadanos y destacan como, por ejemplo, eh, la, la dignidad, el acceso al agua como un derecho, el voto obligatorio como un deber, etcétera. Y aquí nosotros le tomamos cariño a estos conceptos ciudadanos y le hicimos una visualización especial para todos estos conceptos ciudadanos. Ustedes los pueden ver ahí, Están la página es siempre igual, siempre esas cuatro distinciones entre derechos, deberes, instituciones y valores. Ustedes, por ejemplo, acá en, en los derechos ciudadanos, de los conceptos ciudadanos, pueden ver el derecho a la cohesión social o la dignidad, el derecho a la calidad de vida o al buen vivir, el derecho a servicios públicos de calidad como salud, educación, los derechos humanos, que la, la categorización original lo, lo, lo consideraba como un deber, luego lo vamos a ver, pero que los cabildenses además dijeron, bueno, además lo queremos poner como derecho y nosotros también lo, lo rescatamos. Eh, el derecho a buenas condiciones laborales, a una jubilación digna, etc. Ustedes pueden revisar después todo lo, el resto de los... Ahora, ¿cómo se busca en el sitio? Y la lógica es bastante similar a la del comparador, la que le acaba de mostrar eh, Cristina. Está primero la rueda, que como ustedes ven, tiene cuatro colores, que son los, por los derechos, los valores, los, los deberes y las instituciones. Es siempre lo mismo. Supongamos acá que nosotros pinchamos en los deberes y aparece que el primer deber, el, o el, deber, el deber más importante, según lo, los cabildenses, del 2016, con más de eh, 7.500 menciones, es justamente el tema de esta comisión, que es la protección, la promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales. Luego, esto es simplemente para ir mostrando que la rueda va mostrando lo, lo, por jerarquía, por cantidad de menciones, primero la más importante, después eh, va descendiendo en la cantidad de menciones, la segunda es lo de, la conservación de la naturaleza, la tercera, ustedes ven que aquí también en la rueda están los conceptos ciudadanos. Si ustedes pinchan ahí, se despliegan todos los conceptos ciudadanos y ustedes pueden ver ahí que el, el, el más importante o el primero que sale ahí desde los conceptos ciudadanos es el deber de participación ciudadana o voto obligatorio. La segunda manera de, de buscar es similar a la del, a la del comparador, que es el, el buscador de texto libre, que es esa ventanita chica que está ahí a la izquierda. Y, por ejemplo, si nosotros ponemos derechos humanos, la, el, la primero, lo primero que hace el, el buscador es mostrarme las categorías predefinidas que ya existen eh, sobre derechos humanos. Aquí encontramos el, el deber que acabamos de ver, el deber eh, de protección de derechos humanos, pero también vemos varias categorías, acá no, no alcanza a mostrar toda esta imagen, pero hay, hay, hay otra más, entiendo, que son conceptos ciudadanos. Eh, por ejemplo, los ciudadanos también consideran que debería haber una institución de protección de los derechos humanos. Y que también el valor, uno o uno de los principios de la Constitución en general, debía ser el respeto de los derechos humanos. Eh, por lo tanto, bueno, es claro que los derechos humanos fue un, un, un aspecto importante de esta, de esta base de datos. Ahora, si no está, es lo que ustedes quieren buscar. Por ejemplo, yo puse acá orientación sexual, en el sentido que puede, en algún momento de esta discusión puede, ustedes pueden querer tratar ese tema de derechos humanos y orientación sexual. Ustedes ven, uno pone orientación sexual y no le ofrece ninguna alternativa porque no hay ninguna categoría que eh, contenga esas esa palabras. Sin embargo, si uno pincha eh, en, la, en la lupa, le da el resultado y dice que orientación sexual fue mencionada 302 veces, que 146 veces fue mencionada como derecho, etcétera. Usted lo pueden ir viendo, a la derecha pueden filtrar por comuna, etcétera. Ahora les quiero hablar de cuáles son las características eh, de los datos, la, las características esenciales de los datos, y la primera es que es totalmente, son totalmente territoriales. Es decir, toda la información puesta acá eh, fue dicha en una comuna, y, y la información está... y nosotros sabemos... Eh, en qué comuna se dijo todo, o sea, y, y, y en ese sentido es muy consistente la base de datos, porque logra hacer algo así como este mapa que nosotros hicimos de, de Chile, que, en el que se puede manejar, eh, navegar, acá, acá está eh, eh, el deber de, de respetar los derechos eh, fundamentales o humanos, entonces ustedes pueden navegar acá, alrededor de todo Chile, a lo largo de todo Chile, eh, cuáles fueron las comunas que más, que, que más mencionaron los derechos humanos y cuáles son los fundamentos que se utilizaron en esa comuna. También, si ustedes quieren ir a una, eh, una visualización territorial más específica, también pueden seleccionar alguna región en particular o también algún distrito en particular y lo desagregan según, la, eh, según esa categoría. Y por ejemplo acá yo elegí... Eh, en la, la región de Valparaíso, y me la muestra más grande, ahí está Isla de Pascua, y nos dice que en, en 806 veces, o 806 cabildos, relevaron los derechos fundamentales en esta, en esta región. Una segunda característica de esta base de datos es que tiene datos específicos de cada fundamento. La verdad que es muy confiable esta base de datos, ustedes pueden ver ahí al principio cada fundamento, ya le, ustedes vieron recién que había más de 7.000 fundamentos sobre derechos eh, humanos, cada uno de esos tiene el, la fecha, ahí dice el 5 de mayo del 2016, si fue un encuentro local autoconvocado o si fue un cabildo, o si fue un, eh, eh, un cabildo, digo, regional o provincial. Y en qué lugar, bueno, en este caso, dice, especificaron los cabildenses, dicen en el lugar de trabajo, en, no, no ponen la, la, la dirección, muchas veces la ponen en la región metropolitana. Acá, esta es la cita textual del fundamento que los, eh, los y las cabildenses eh, escribieron, ellos mismos, nosotros simplemente acá le, pon, le pusimos las comillas para relevar que son, son, son datos textuales, no, no, no Yo lo, voy a leer rápidamente este fundamento, solo uno, porque, para que ustedes vean el tenor en el cual están escritos, con lo que, lo que me refería al principio de esto, que es un, hubo deliberación, hubo conversación, hubo debate, hubo, y, y como fruto de eso... Eh, aparecen este tipo de fundamentos este es cualquiera por favor no, no, es que, no es que este sea el mejor y que el otro sea no, es, son todos en este mismo tenor dice, nos parece un deber responsabilidad central para fundar la sociedad que creemos la protección de los derechos humanos y fundamentales son derechos inherentes al ser humano derivados de la dignidad por lo tanto no debieran ser vulnerados sino todo lo contrario, promovidos y respetados no queremos nunca más violaciones a los derechos humanos. Exigimos más educación sobre estos derechos, educación para la libertad y ejercicio de los derechos, formando una cultura que respete de respeto por la dignidad y la vida. Prácticamente todos los derechos que defendimos anteriormente son derechos humanos, por lo tanto, a nuestro juicio, este es un punto fundamental a tratar en la Constitución. Son garantías esenciales para que podamos vivir y desarrollarnos en todo sentido. Eh, finalmente, y esto también le entrega mucha credibilidad a esta base de datos, yo la verdad que confío 100% en esta base de datos, porque abajo tiene un link en el cual ustedes pueden lo pinchan y, puede, y llegan a lo que, al acta que los mismos cabildenses escribieron de su puño y letra, que después tuvieron que el secretario de cada cabildo tenía que escanear y, y, él, y traspasar, después transcribir en, en, en, en Word, por decirlo así. Y también a las fotos, que, que están anonimizadas, la, el rostro, por, por, porque es información eh, privada, pero que, por ejemplo, eh, se puede reconocer, o sea, ustedes pueden buscar, el si participaron en algún cabildo, ustedes pueden buscar el cabildo y, y van a ver, si lo hicieron en su casa, por ejemplo, van a reconocer su sillón, van a reconocer el, el, el entorno. Sus caras van a estar tapadas, eh, porque son anónimas, pero por, por, por privacidad. Ya. Eso es eh, lo que les hablé hasta ahora, eso está todo eh, disponible y ahora ustedes lo pueden eh, eh, navegar eh, directamente. Pero finalmente les quiero hablar, eh, seguimos trabajando en este, en, este, en este sitio, actualmente le estamos haciendo mejoras, como por ejemplo estamos agregando el Diccionario Constitucional Chileno, que yo lo he visto, que varios de ustedes los tienen acá en, en, en la mesa... Eh, tomamos alrededor de 500 eh, entradas del Diccionario Constitucional Chileno y la identificamos como conceptos eh, relevantes para el debate constitucional y la estamos eh, incorporando en cada fundamento, con el objetivo de que cuando ustedes lean un fundamento y por ejemplo aparezca la palabra, supongamos, descentralización, esa palabra nosotros sabemos que tiene una es una entrada del Diccionario Constitucional Chileno, por lo tanto tiene una definición en ese diccionario, entonces ustedes van, van a, va a aparecer esa palabra en negrita o destacada, ustedes van a pinchar en esa palabra, se les va a abrir una, una ventana y les va a aparecer la, la, la, la descripción o el, eh, del diccionario constitucional chileno citado eh, con, como corresponde, con, con, con, con número de página, etcétera. Nosotros ya eh, firmamos un convenio, la Biblioteca del Congreso ya firmó un convenio con los tres autores de, de este diccionario y ellos la verdad que están muy contentos de poder participar eh, o aportar en, en, este, en este proceso. Además de esto, también estamos en desarrollo, y con esto ya termino, estamos eh, desarrollando visualizaciones que a ustedes les permitan, a ustedes y a la ciudadanía, les permitan. Entender un poco mejor eh, los datos, porque como les decía, con respecto a los derechos eh, fundamentales, hay más de 7.000 fundamentos, entonces es como, bueno, paradójico, pero es como casi inhumano pedirle a ustedes que revisen más de 7.000 fundamentos con un lápiz y con un papel al lado y que, y que ustedes mismos empiecen a hacer una suerte de síntesis. Por lo tanto nosotros ahora estamos. Eh, yo espero que esta semana ya sea ya esté disponible una nube de conceptos que les va, va a mostrar eh, cuáles son en cada aspecto, en cada eh, concepto constitucional o categoría constitucional, constitucional, perdón. Les va a mostrar cuáles son los conceptos más relevantes y también estamos haciendo otro tipo de visualizaciones que son eh, un análisis de redes de esos mismos conceptos, es decir. Cómo se relaciona, por ejemplo, si estamos hablando del derecho a la educación, seguramente en esa red al medio vamos a encontrar calidad, eh, gratuidad y pública, supongamos. Entonces, ya, perfecto, pero ¿qué, ¿qué se relaciona con pública, por ejemplo? Para las personas que están diciendo eso, ¿qué significa pública? Porque pública puede significar diversas cosas, puede ser laica, like, puede ser acceso gratuito. Entonces ahí ustedes van a poder ver qué otros conceptos están eh, vinculados con Pública, entonces esos otros conceptos que acompañan a Pública les van a permitir, les va a ayudar a entender qué es, qué es Pública. Es un poco, dime con quién anda y, y te diré quién eres. O sea, está Pública, pero también los, los, los otros conceptos que acompañan a Pública nos van a ir ayudando a saber qué es lo que los cabildenses quisieron decir con Pública. Eso, para no aburrirlos más. Bueno, ahora sí, si es posible, podríamos navegar los sitios, pero y los pueden encontrar también en la página de la biblioteca. Le agradezco su tiempo. Muchas, muchas gracias a Cristín Virgin y Carlos. Bueno, muchas gracias. Eh, es un trabajo realmente extraordinario, una herramienta que ojalá sepamos eh, trabajar porque evidentemente es una tremenda base de datos y muy agradecida en nombre de todos los convencionales de esta comisión en particular que estamos seguros nos va a dar eh, mucho soporte, mucho soporte técnico y bueno, de todo tipo. Matías. Sí, bueno, nosotros como coordinadores creemos que es muy importante en esta etapa poder precisamente también ocupar los espacios para conocer plataformas con los que podamos contar con suministro para poder realizar de buena manera nuestro trabajo. Así que muy agradecido de la exposición y que podamos proceder. Gracias a usted por recibirnos, escucharnos y quiero agregar una cosa. Primero que estamos disponibles para cualquier otro apoyo que podamos darles en torno al uso de estas herramientas y además comentarles que Virginia Iloazó, que es miembro, sido parte de, del desarrollo de estos proyectos, parte de nuestro equipo. Ella es de la biblioteca, pero en este minuto está en comisión de servicio con la Secretaría Técnica, así que va a estar también eh, disponible directamente para trabajar con todos los convencionales. Eso. Doble aplauso entonces. Muchas gracias. Y lo, y lo que también me gustaría comentar porque para la ciudadanía, porque esta es una tremenda herramienta también para que ustedes se acerquen a lo que han sido los procesos constituyentes a nivel mundial y por supuesto la participación que ha tenido también Chile en cabildos constituyentes años anteriores. Así que muchísimas, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar trabajando conjuntamente, espero. Muchas gracias. Bueno, los despedimos. ¿Tiene, ¿Alguien tiene alguna apreciación? Yanis. Gracias, Damaris. Bueno, por supuesto, agradecer a las trabajadoras y trabajadores de la Biblioteca del Congreso Nacional esta herramienta. Además de, por supuesto, ayudarnos a esta comisión en particular en términos de derechos fundamentales, también nos muestra, ¿no? Porque es importante ver la experiencia comparada. Nos muestra, por ejemplo, que en el mundo el rol público del Estado es un tema central y creo que eso también nos va a ayudar mucho a ir fundamentando e ir debatiendo lo que se viene en esta comisión. Así que muy agradecida de la exposición y la, y la facilidad ¿no? con, con la que nos, pueden, nos podemos llegar a estos puntos centrales como por ejemplo el rol público que esperamos que nuestro país también avance. Muchas gracias. Bien. Eh, Gaspar Domínguez. Sí, muy agradecido de los y las funcionarias de, de la Biblioteca del Congreso. La verdad es emocionante ver todo el trabajo que hay detrás de esto. Cualquiera que haya hecho alguna, una tesis o un trabajo sabe que hacer algo de esta magnitud es realmente un trabajo muy, muy laborioso. Y también quería eh, recordar y agradecer que este proceso constituyente que se habría iniciado eventualmente el 2015-16 con los cabildos regionales del gobierno de la presidenta Bachelet hoy día está rendiendo frutos prácticos a través de esta sistematización del Congreso Nacional, así que no quería dejarlo pasar que ese tremendo trabajo probablemente inició en parte, información que hoy día vamos a tener para seguir trabajando Gracias. de todas maneras, Benito Baranda y vamos a continuar para, con el último punto de la tabla ¿ya? Sí. lo primero es agradecerle a la mesa que tenga la, la humildad para poder invitar a personas, como decía Matías que nos permitan abrirnos también eh, y que nos entreguen información para también poder dialogar yo creo que eso es muy importante y le agradezco esa actitud. Agradecerle a la biblioteca, me ha tocado estar en más de alguna oportunidad ya conversando también con algunas de las personas que trabajan allá, particularmente acerca de pobreza, eh, sobre políticas sociales, y creo que no solo para esto, sino para muchas leyes que han sido tramitadas en Chile, tienen una información que es única, porque además hacen la historia de la ley y no solo eso buscan la historia de esa ley en otras partes también, de cómo lo han construido. Así que yo le agradezco e invito a mis compañeros y compañeros aquí presentes, yo lo voy a hacer a partir del lunes, que este es un muy buen instrumento para que la ciudadanía también se informe y pueda madurar en este proceso como educación cívica, que lo podamos poner a disposición a través de nuestras propias redes, de nuestras páginas y todo, para que ingresen las personas a este espacio a informarse cómo se ha construido este proceso también en otras partes del mundo. Así que muchas gracias. Y muchísimas gracias, los vamos a despedir entonces, eh, un honor haberlos tenido con nosotras hoy día.